Esa era Dway Xiaoshan, No, Que es como eh, La montaña De elegancia acumulada Así se llama Y tiene una pagoda arriba Y es como una pequeña montañita De no sé, bambú No sé qué es eso no? Pero estamos en el, en el parquecito En el jardín del emperador estamos ya terminando nuestra visita a la ciudad prohibida de hecho vamos a ir a la salida ahora que es muy grande de hecho si vamos si uno ve la de nuevo perfectamente puedes volver a venir porque faltan detalles o sea igual estoy un poco cansada así como que es mucho rato lo mismo Muchas cosas pero la no deja de ser así, muy bonito. Muy bonito. Entonces si alguien viene por primera o segunda vez a Beijing con tiempo, puede volver a venir. Son puertas y puertas y puertas. Nosotros no teníamos idea cuándo se iba a acabar. Así que esta miren, ya es la salida y ya está terminando. Arriba. Es hermoso, mira hacia allá, de hecho nos faltó toda la parte, como todas las partes del lado, nos fuimos directo por el centro, centro, centro, centro y las cosas principales y en eso nos echamos más de dos horas. Okay. La ciudad